Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar con Mario, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en este y sobre todo vamos a hablar sobre las amenazas de ciberseguridad en el metaverso. ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Eh, bueno, bueno. Yo muy bien, como bien dijiste, mi nombre es Mario, yo me dedico a, a, a trabajar como investigador de seguridad para los laboratorios de CERT Latinoamérica, y bueno, será un placer que, que compartamos algunas cuestiones relacionadas al mundo metaverso. Genial. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué tanto ha influido esta guerra que se está llevando ahorita entre Rusia y Ucrania en ese panorama de los ciberataques, ¿si ¿Sí ha habido algún tipo de influencia o para nada? Eh, bueno, eh, con respecto a, a, a los conflictos que tú acabas de mencionar y el mundo metaverso, eh, concretamente no hay mucha relación, ¿sí? ya que van por canales bastante distintos. Eh, hay que entender que bueno, el mundo metaverso eh, es un mundo que está todavía en, en vías de desarrollo, y, y bueno, recién podemos esperar para, para los próximos años una consolidación más fuerte, más sólida por parte del uso de, de los usuarios en este universo, ¿no? Bueno, y mucha gente está hablando sobre la web 3.0 como un escalón más y el metaverso como, por así decirlo, un escenario más inmersivo, pero ¿cómo o qué papel empieza a jugar ahí la seguridad? Bueno, eh, en términos de seguridad, eh, realmente, como siempre ha sucedido respecto a las nuevas tecnologías que llegan, eh, hay muchos interrogantes abiertos, ¿sí? entendamos que tanto la web 3.0, ¿no? que es ese conjunto de tecnologías en donde está eh, la inteligencia artificial, está el machine learning, la cadena de bloques, y, y, bueno, y, y el mundo metaverso, eh, todavía está to eh, en, en vías de desarrollo y, y bueno eh, veremos concretamente lo, la, las problemáticas de seguridad una vez que estas tecnologías se empiecen ¿no? a utilizar un poco como pasó en el mundo de IoT sí que cuando salieron los primeros dispositivos IoT bueno la gente los usuarios han comenzado a usarlo y, y bueno al cabo de un tiempo han habido diversas eh, vulnerabilidades, ¿sí? eh, que bueno dieron cuenta que estos dispositivos se habían lanzado sin haber considerado eh, situaciones de seguridad, ¿sí? sin capas de seguridad, y un poco puedes usar lo mismo en el mundo betaverso, ¿no? de cara a que eh, son tecnologías que se van desarrollando, la gente las va, las va utilizando, y, y bueno muy pocos toman en consideración los aspectos de seguridad, básicamente. ¿no? Mario... Todo el mundo ve el tema del metaverso como el siguiente paso y demás, pero hay ciertas cosas que, que todavía faltan, ¿no? Como la atracción, como la cantidad de usuarios, y tal como usted lo ha dicho, la seguridad. Mucha gente dice, no, lo importante es llegar al metaverso, pero ¿cómo se llega con seguridad? Bueno, se llega con seguridad eh, en principios teniendo cautela, ¿sí? siendo precavidos y estando lo más informado posible respecto a las plataformas que vayan a surgir en este universo. Tanto desde el punto de vista de hardware, como desde el punto de vista de software. ¿sí? Es un hecho que ya se habla de la realidad virtual, como uno de los componentes de hardware que se va a utilizar para poder navegar en este universo, y entonces es ahí en donde nosotros tenemos que tomar conciencias y evaluar si esos dispositivos de hardware que vamos a utilizar eh, bueno van a, van a tener seguridad en bebidas, es decir, si van a tener capas de protección, si van a tener eh, bueno diversas, eh, diversos mecanismos que nos permitan, eh, a, a, a, digamos, abogar por nuestra privacidad de los datos, y, y desde el punto de vista software lo mismo, ¿no? es decir, siempre que, que se lanza una nueva plataforma es importante entender si la plataforma nos provee de mecanismos de autenticación seguro, si nos provee de políticas de privacidad que cuidan nuestros datos. Entonces, todas estas situaciones serán situaciones que tendremos que evaluar a la hora de, eh, digamos, eh, meternos en el mundo metaverso, básicamente. ¿no? Mario, hay algo que es curioso, pero las estafas a veces se siente que van y vienen, ¿no? Y, y algunas no son tan tecnológicas, algunas tienen que ver mucho con la ingeniería social. Entonces, háblanos un poco sobre cómo no caer, porque hemos visto que algunos cibercriminales se hacen pasar por las plataformas, les le piden a los usuarios que se autentiquen de nuevo en un link que no corresponde al oficial y se roban las claves. Entonces, ¿cómo explicar eso y cómo decirle a los usuarios que efectivamente tomen el cuidado para validar que quien dice ser en, en un mail sea realmente quien en la realidad es. Totalmente de acuerdo, Felipe, con lo que decís, me parece muy, muy relevante, por cierto, porque muchas veces cuando surgen las nuevas tecnologías se piensan en, en, en, bueno, en ataques muy sofisticados o, o ataques indetectables para el usuario final, y lo cierto es que, eh, la, las metodologías eh, no cambian tan radicalmente como si lo que sucede es que se van adaptando a las nuevas tecnologías es decir, en, en este sentido la, la, la ingeniería social eh, es la, la, la técnica por excelencia utilizada por los ciberatacantes entonces si nosotros entendemos de qué va la ingeniería social bueno, no nos va a ser tan difícil a la hora de usar una nueva tecnología prestar atención a estos aspectos ¿no? en donde por ejemplo, está el, el, el phishing, ¿no? que es el, la, la clásica técnica utilizada, en donde nos llega ese correo, en donde un, un ciberatacante se hace pasar por un sitio genuino, o por un, un remitente genuino que nos envía determinada información, que bueno por lo general siempre estimula una emocionalidad que nos induce a realizar una acción que a, al final nos termina perjudicando. ¿no? Entonces, un poco como mencionábamos antes, estar atentos, ¿Sí? Eh, tratar de verificar siempre la, la, la información que nos llega por las diversas plataformas, si nos llega un link directamente no hacer clic, tratar de validarlo, eh, en términos generales estar atentos básicamente a todas las acciones que nosotros vayamos a, a realizar, sobre todo en aquellas acciones que nos, no, nos puedan, digamos, eh, inducir a... Proveer información confidencial, sí, o a, bueno, a, a, a, a, a, a, a que nos, nos puedan exponer, digamos así, en, en materia de eh, información sensible, básicamente. Mario, hay algo que a mucha gente le, por así decirlo, le empieza a preocupar, pero también le atrae mucho es invertir en proyectos nuevos de criptomonedas, pero ya hemos visto que en el metaverso se ha dado... Eh, una metodología en la cual captan inversionistas para proyectos que realmente no existen. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas para no caer tampoco en ese ataque de ingeniería social? ¿Cómo sería el, el due diligence para hacer la averiguación antes de invertir? Bueno, es interesante lo que, lo que tú mencionas porque eh, esto realmente se ha, se ha popularizado bastante, me refiero a, a, a las estafas en este universo, y bueno, esto tiene relación con la falta de información, por un lado, por parte de los usuarios, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, la falta de regulación que tenemos. Es decir, eh, el mundo metaverso y el mundo, digamos, cripto, lo que provee a los usuarios es un anonimato. Y es en este anonimato en donde los ciberatacantes aprovechan a, a, bueno, a realizar sus ataques, básicamente, porque una vez realizados los ataques, bueno, como usuarios no tenemos... Demasiadas herramientas para ir a, a reclamar Como sí puede pasar en el mundo físico ¿no? Entonces, eh, en el mundo cripto, por ejemplo eh, Se ha visto en el último tiempo Que bueno, se han llevado a cabo eh, ataques de, de, de tipo de, de estafas piramidales ¿no? Donde alguien que está acostumbrado a, a, a operar en el mundo bursátil Puede detectar muy rápidamente ¿sí? eh, cuando, cuando se trata de una estafa piramidal y no así en el mundo cripto, que, bueno, que está eh, digamos, embebido de una serie de conceptos eh, financieros, digitales, y ahí es donde nosotros como usuarios tenemos que informarnos para poder estar más seguros. No solamente informarnos en materia de seguridad, sino informarnos en materia de eh, bueno, economía digital, básicamente que es lo que bueno, nos va a, a dar la intuición de ver si un negocio puede ser genuino o no, si un negocio, digamos, puede estar respaldado o no. Entonces, eh, insisto en esto de eh, estar atentos, de estar informados y, bueno, pensar dos veces antes de actuar, básicamente, ¿no? Ok. Mario, también hemos visto que muchas veces ofrecen trabajos que no existen <ríe> en el metaverso. Entonces, la gente termina pagando por la aplicación de algo que ni siquiera existe. Entonces, ¿qué consejo se les puede dar para que no sean tan crédulos? Bueno, eh, en ese aspecto, eh, tratar de desconfiar, ¿sí? eh, en, en términos de que siempre que uno, una oferta parezca muy interesante, bueno, ahí hay algo raro, ¿no? porque eh, na, nadie digamos, regala eh, nada eh, digamos, a, a cambio de, de, de, de, de un interés. Entonces, eh, se, ha, se ha visto en el último tiempo estafas eh, que se han popularizado por WhatsApp, o por por ejemplo, otro, otros medios en donde, bueno, no sé, eh, surge el, el, el cuento de eh, un rey que tiene que dar su herencia, o, o, o que nos prometen algo muy este, ficticio, que, bueno, si está muy bien contado, podemos, podemos caer, básicamente. Entonces, en ese sentido, estar atentos a, a lo que nos están ofreciendo, en este caso, si el trabajo que nos ofrecen eh, es demasiado ideal, bueno, sospechar, básicamente, y tratar por todas las vías de verificar qué es lo que hay atrás de esa oferta, básicamente. ¿no? Eh, eso es lo que nos va a, a, a de alguna manera, proteger ¿sí? eh, ante, ante una posible estafa. Estas estafas realmente eh, están en auge, y bueno, de alguna manera, lo, lo, lo crítico de esto es que eh, al haber tanto anonimato en el mundo, digamos, eh, eh, de metaverso en el mundo cripto, es que, bueno, lo, los ciberatacantes aprovechan a especular porque una vez es que, que, que nosotros somos víctimas de, de, de los ataques, tenemos pocas herramientas para poder actuar en consecuencia, ¿no? Mario, eh, pese a que el mundo del metaverso y cripto no son lo mismo, en algunas plataformas están intrínsecamente relacionados. Eh, ¿Cómo hacer, por ejemplo, para almacenar esos tokens, o inclusive los títulos de propiedad de las tierras en el metaverso, de una forma segura? Bueno, eso eh, tiene eh, que ver con bueno lo que hablábamos anteriormente respecto a la, el respaldo que pueda llegar a tener La plataforma que nosotros estamos utilizando ¿sí? No es lo mismo utilizar Una wallet, por ejemplo que, que, que, ya, que ya vimos que tiene su recorrido Y que tiene su respaldo No solamente por la cantidad de usuarios Sino por bueno, las wikis que nos pueda llegar a ofrecer Por la, la, la, las herramientas que nos pueda llegar a ofrecer este, Sino también bueno, por por su trayectoria. ¿no? Es cierto que en el mundo cripto, por ejemplo, eh, bueno, eh, siempre se habló de Bitcoin, y hoy la verdad que hay más de, más de 20.000 eh, criptomonedas, y, y, y lo cierto es que no todas esas criptomonedas tienen el mismo eh, peso, vamos a decir, no porque al fin y al cabo, lo que le da el peso a la criptomoneda es bueno, quién está atrás, qué comunidad está atrás, qué cantidad de usuarios... Entonces, a la hora de utilizar un sistema para trabajar con eh, los toques no fungibles, por ejemplo, cualquier criptoactivo, es importante que la plataforma que nosotros estemos utilizando esté respaldada lo suficientemente eh, fuerte por una comunidad que, que esté detrás, ¿sí? que nos dé la seguridad de que bueno, las operaciones que se están eh, originando allí son genuinas, básicamente. ¿no? Mario. Última pregunta, en caso de, de ataque, de doxing, de por así decirlo, ciberacoso o inclusive de robo, ¿uno a quién debe recurrir? A la plataforma, a la policía, a investigadores, ¿a quién? Porque muchos usuarios nos han dicho, me han pasado cosas y no llega a la policía, la policía no, no es que no que me quiera ayudar, sino que no tiene ni idea, entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, la situación es un poco acalorada, dado que no hay todavía una re regulación suficiente como para que nosotros tengamos un respaldo sólido. Si bien es cierto, depende de la región en la que estemos, ¿sí? hay, hay, hay más o menos regulación, porque hay, hay estados que bueno, han, han tomado el tema con, con más este, entusiasmo que otros, y, bueno, y, y puede haber fuerzas de seguridad que nos ayuden eh, lo cierto es que en términos generales no, no contamos con, con un respaldo, digamos, legal que nos, que nos proteja. Entonces, en estos términos, eh, siempre eh, acudir a, a, a los propietarios de, de, de las plataformas que estamos utilizando, bueno, puede ser un mecanismo, ¿sí? ya que hay, eh, no sé, wallets o hay sistemas que tienen un incipiente, digamos, sistema de, de atención a usuarios en donde... Eh, nos pueden este, ayudar a, a rastrear, o, o por lo menos a, a entender qué es lo que pasó con ese, con ese ataque, básicamente. Eh, y desde el punto de vista del usuario, bueno tratar de eh, automáticamente eh, bueno, eh, cambiar nuestras contraseñas, eh, tratar de, de, de, de, de, de eliminar de, de esa plataforma de donde fuimos afectados nuestros datos sensibles, más allá de que el ataque ya haya ocurrido, ¿no es cierto? Tener eh, estas, estas buenas prácticas de, bueno, si ya me atacaron por lo menos este, de, de, de, de esa plataforma, saco todo lo que tenga valor, cambio mis contraseñas, no vuelvo a usar esas contraseñas en otras plataformas y lo más importante, que nos sirva como experiencia, ¿sí? Para, a, a la hora de tener que volver a, a operar con, con, con plataformas. Eh, bueno, eh, estar atentos ¿sí? que esa es la herramienta más sólida que hoy podemos tener ¿no? la de estar atentos a todas las a todas las operaciones que, que, que vamos realizando básicamente. Mario eh, en muchos tipos de, ata de ataques el consejo es mantener actualizadas las aplicaciones el sistema operativo e inclusive tener una solución de seguridad. ¿Eso mismo aplica acá? ¿O este mundo del metaverso tiene nuevas reglas? Eso mismo aplica acá y aplicará siempre que utilicemos sistemas. En, en torno a que nosotros tenemos riesgos de operabilidad como usuarios, pero los riesgos de desarrollo de software no van a cambiar. Es decir, eh, hay que considerar que los sistemas, eh, al fin y al cabo, están hechos por personas, ¿sí? y... Eh, las personas tenemos errores, es el, el famoso error humano, ¿sí? por más que nosotros utilicemos buenas prácticas de programación a la hora de realizar este software, siempre puede haber eh, algún fallo ¿sí? que, que dé ventaja a un ciberatacante para poder actuar en consecuencia, por eso es que nosotros siempre vemos en nuestros teléfonos o en nuestros ordenadores que nos saltan actualizaciones. Esas actualizaciones no son un capricho, ¿sí? esas actualizaciones están porque... Eh, nos, nos ayudan a asfixiar, ¿sí? a reparar todas eh, esas fallas, más allá de también incorporar nuevas, nuevas características en nuestro sistema. ¿no? A nosotros lo que más nos debe interesar es bueno, eh, tener nuestro sistema eh, lo, más, lo más actualizado posible para eh, tener nuestro sistema en efecto eh, lo más protegido posible. ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Mario y lo esperamos en texetera.co. Muchísimas gracias Felipe, que tengas buenos días.